Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigues, amigas, hola a todos, hola, ¿qué tal? Bueno, ya voy por el décimo primer signo grabando todo en el mismo día, con un día maravilloso, en Mar del Plata, de calor, lindo. Bueno, ¿qué les importa, no? A ustedes, y aparte, esto va a quedar para siempre ahí en internet. Eh, bueno ahí tienen al ladito mío se los muestro con el mouse eh, hoy vamos a ver el eje 410 que venimos viendo ya el anteúltimo signo ese eje 410 en acuario y el sol en acuario o sea sol en acuario en casa 4 que también está en acuario y después vamos a ver por supuesto el sol en acuario en el sol en casa 10 y esa casa 10 también en acuario. Y así vamos a ir terminando este eje 410 en el día de mañana. Bien, pero empezamos por el principio. Sol en casa 4, ya lo sabes de recontra memoria, te lo vengo repitiendo desde hace 11 signos. Hogareño, amable y sobreprotector casa 4 en acuario en cambio es independiente impredecible y luchador el sol en acuario te hace amistoso simpático humanitario también crítico insatisfecho de la vida individualista entonces es muy posible que si ese sol está como está ahí en el dibujito eh, en casa 4 y la casa 4 está en acuario y el sol en acuario, esa triple combinación, estemos ante una persona que lucha para que su hogar sea un grupo de amigos. O sea que sea un hogar amigable. Son también de esas, de esas personas que abren las puertas de su hogar a todo el mundo. Ahora vamos a ver qué pasa si ese sol en acuario estuviera en casa 10 y la casa 10 en acuario bueno en ese caso estamos solo en casa 10 tenaz liderazgo ambicioso casa 10 en acuario cibernético vanguardista rebeldes solo en acuario amistoso simpático humanitario crítico insatisfecho individualista o sea en este caso Estamos ante una, podemos llegar a estar ante una persona tenaz y vanguardista en cuestiones que tienen que ver con lo humanitario, con la humanidad, con los demás. ¿Te gustó la clase de hoy? Nos volvemos a encontrar mañana. Espero que tengas un día maravilloso. Chao, hasta mañana.